Uso de corto virtual, corte y porcionado de carne, actividad de aprendizaje 4, actividad interactiva, identificar los cortes básicos de los canales de cordero, pollo y conejo Como siempre pues se nos explica esa información respecto a la actividad interactiva, muchos éxitos, damos clic aquí para leer las instrucciones Dice la producción de carnes denominadas como alternativas, bien sea de conejo o cordero, constituyen una fuente de ingresos para la familia campesina. Sumado a esto, los ingresos de proteína animal a la canasta familiar de dichas especies generan aspectos relacionados con la soberanía alimentaria. Además de ello, está la carne de pollo de fácil adquisición, construyendo en muchos aspectos economías regionales y por ende no deben ser desconocidas al momento de aprovechar ese producto cárnico. Por lo anterior expuesto, el bien necesita de su ayuda para reconocer los cortes básicos de los canales del cordero, pollo y conejo. Por ello, es necesario que arme el rompecabezas que se presenta. Luego, para identificar las partes del animal y los cortes básicos de cada uno, arrastrelos al lugar que corresponda. Tendrá mínimo cuatro procesos para cumplir con éxito la ayuda Luis. Damos clic en continuar. Y aquí vamos a armar ese rompecabezas de sus animales. <risa> Una vez lo tenemos armado, damos clic en verificar. Muy bien, ha completado la imagen de la anatomía externa del cordero, el pollo y el conejo. Dice, ahora es necesario identificar la ubicación anatómica de las partes externas del cordero. Damos clic en iniciar y arrastramos cada una de las partes donde corresponde. Tenemos la cabeza, el cuello pecho, paleta, mano, falda, pata, pierna y costillar con chuleta y lomo esta sería la organización de las partes del cordero vamos otra vez en verificar y esperamos unos segundos. muy bien, ha logrado reconocer cada corte de la canal del cordero desde su parte externa pero puede reconocer estos cortes cuando se cortan con sierra ahora pues igualmente vamos a identificar los cortes del cordero damos clic en iniciar y vamos a arrastrar las partes tenemos el jarrete carne de cogote carne detrás, corte perdón detrás de la última costilla corte delante de la pata trasera esta tras la pierna eso es el detrás de la paleta damos clic en verificar y continuamos muy bien reconoce los cortes del, de la canal del cordero de su parte extrema cuando se corta un concierto ahora sigue el pollo a sí mismo vamos a identificar las partes tenemos la ala, la puchuga, el contramuslo y el muslo. Con cuatro partes pues básicas, súper sencillo. Eh, esperamos bien reconocer los cortes básicos de la canal del pollo. Continúa identificando los cortes básicos de la canal del pollo a nivel interno. Continuamos, nos aparece... Tenemos nuestro muslo, la rabadilla, el contramuslo, la pechuga, la ala y el costillar. Damos clic en verificar. Y nos faltarían ya simplemente dos pasos para terminar esta evidencia. Muy bien, reconoce los cortes básicos de la canal del pollo. Continuamos con el conejo. Vamos a identificar eh, la ubicación anatómica de las partes externas de este. Tenemos la palpilla, la cabeza, nuestra costilla, el lomo y el muslo. Vamos en verificar. Muy bien, ahora vamos a reconocer los cortes básicos de la canal del conejo a nivel exterior. Ahora vamos a hacer los cortes a nivel interior, o identificar los cortes a nivel interior mejor. Tenemos nuestro luz, muslo, el lomo, el hígado, la costilla y la paletilla. Continuamos con verificar y con esto terminaríamos como tal la evidencia. Muy bien, he logrado reconocer los cortes básicos de la canal del conejo a nivel interno. Felicitaciones, cumplió con el propósito de la actividad interactiva. Felicidades por su colaboración y se aprueba el proceso de identificación de los cortes básicos de la canal del cordero, el pollo y el conejo. Vamos a clic en continuar y con esto terminaríamos nuestra evidencia.